Año 2020, madafacas Esto viene de la calle, es real No mierda que trae vosotros Feliz día de San Valentín Conoce con cumplido me dijo un pepido le Papá si vendido No quiero piropos eso sopa los locos y yo Soy un bandido, soy un bandido, donde te has metido, me regalas rosas, le pego un motico, mejor invita a marisco más serio la capa ah, del rito. No te pido matrimonio. No, no, no. no, no. De menisco. Soy un demonio, yo no me arrodillo, estoy operado del frenillo. Uh, no soy un judío, más bien un jodido. Para escucharme limpiar tu oído, Llevo un pache sí, sí ¿Tú qué te has creído? Las muchachas se te Sí, sí, sí, contigo sí, contigo sí. mueren de frío. Sí, sí, un Unicón del se crío en la calle crecido. Eso ocasión, intentaste robar un beso. Una joya te han metido. No me la dan con queso, me dicen elegido Tú, de dónde has salido Me compré una guitarra No la llevo a la espalda Camarón me tiene envidia Él me toca las palmas Me llamaron de la isla La isla de las tentaciones Tuve que rechazarlo Estaba haciendo canciones Me llamaron de tronista Era demasiado guapo Ya es que si yo fuera príncipe Me volvería sapo Más picante que el jengibre te enseñó el salto de tigre en la cama fogoso yo no soy un oso pero si eres oso tú eres yeah, más hermoso yeah.